preparando listo ya estamos transmitiendo en vivo muy bien bueno pues muy buenas tardes bienvenidos a eh, todos todas las personas que nos ven estamos iniciando esta charla aquí a través de la página de plex méxico en facebook les saluda ricardo mesa y nos acompañan varias eh, personas varios personajes que están eh, que forman parte de la comunidad de historiadores y de gente que está interesada en, en temas vinculados a la historia de Baja California y de Ensenada, para hablar es una charla donde estaremos eh, conociendo un poco sobre lo, la relevancia que tiene el hecho de cuidar nuestros, pat, nuestro patrimonio, cuidar nuestros espacios desde, la, desde una perspectiva histórica, es decir, por qué es importante eh, darle ese, ese peso, ese valor a, a, y respeto a la memoria histórica de los espacios y edificaciones en nuestra entidad. A lo largo de los años hemos visto ir y venir edificios en las fotos que hemos visto, por ejemplo, de las presentaciones que ha hecho, que ha hecho el Seminario de Historia de Baja California, como edificios muy bonitos que existían en Ensenada, ya no están, lugares eh, muy emblemáticos que en un tiempo lo fueron y ya no están, y otros que, que permanecen pero que han ido modificándose en, tra, con el transcurso del tiempo, y que en, también conforme pasa el tiempo, la misma sociedad organizada busca maneras de preservar esta, estos espacios eh, de, una, de una forma ordenada, incluso siguiendo lineamientos que se acuerdan entre países eh, como patrimonios históricos a nivel internacional. Y esos lineamientos eh, tienen ciertas reglas de, de cómo conservar las cosas, sean espacios naturales o sean edificaciones. Y de eso, eh, de, en, en torno a eso, es la charla eh, que, que me interesa que tengamos hoy aquí. Y le agradezco muchísimo a la amplia respuesta que tuvimos Gracias a Horacio González, que nos ayudó a convocar a la mayoría de los presentes para hablar de este tema. ¿Por qué? Porque hemos visto recientemente que se están haciendo algunas modificaciones, algunas eh, adecuaciones a espacios justamente históricos en Ensenada, que vale la pena ver la perspectiva histórica que al parecer no se está del todo respetando, algunos lugares muy emblemáticos como el Parque Revolución o la zona donde se encuentra el archivo histórico, el mercado municipal, eh, también el área de la Plaza Cívica, lugares muy conocidos y muy emblemáticos de Ensenada que están siendo modificados y que ya hemos escuchado varias voces como alertando de que a ver, pero es que no están considerando este aspecto en particular, el aspecto histórico y sobre eso me gustaría que, que platicáramos, no sé quién quiere empezar, a, a, a hablar de este tema, de la importancia de la, del respeto a la memoria histórica. Este, si, si gusta, no sé, Eberto. Bueno, Everto, mira, adelante. un comentario. Sí, con todo gusto. Si pues se mira, puede a presentar para que los conozcan, quienes no los conocen, que están escuchando, por favor. Eberto Peterson, eh, cronista vitalicio de Ensenada, ex, este, cron, eh, fundador, director fundador del Archivo Histórico de Ensenada y amigo de todos ustedes adelante Berto bueno este miren por irme a un solo lugar por lo pronto eh, el este el edificio donde se encuentra el archivo histórico pues no solamente pensando en el edificio de momento sino que yo siento que ese lugar el espacio en sí mismo es emblemático y esto quizás no lo toman ellos en cuenta porque es emblemático porque ahí estuvo la primera casa de ensenada de los Gastelum Después, es sumamente importante, en 1840, 1893, principios de 94, estuvo el fuerte McGeeving, el filibustero William Walker, que yo puso como el fuerte McGeeving, ¿no? Y después, en 1907, y se concluyó en 1910, cuando el centenario de la independencia se pone el primer el edificio del ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento, que en el año de 1945 se quemó y después en 1947 se construye el mercado público. Entonces, como que siento que también es el edificio, pero lo emblemático del espacio. Muy bien. Eh, entonces, ahí se está modificando que la, vimos unas maquetas que se está cambiando completamente, ¿no? Todo el espacio. Sí, este, me tocó escuchar a, al presidente el día de hoy casualmente. Van a ser un edificio de dos pisos. En, el, en la primera planta van a haber 25 locales donde se va a ver eh, vender comida, etc. Tienen la intención de vender también artesanías. Y en el segundo piso van a tener en una parte la librería digital, la biblioteca digital, perdón... Luego, en este lado, el archivo histórico, que antes estaba, como ustedes saben, en la primera planta, por la importancia. Pero aquí como que se le ha dado preferencia pues, al aspecto económico, ¿eh? por una parte. Y entonces, lo que tampoco sabemos es qué tanto espacio realmente va a contar en el archivo, porque el archivo, que es muy importante, debe tener este, un espacio suficiente por el repositorio, donde el mismo gobierno va generando documentos que tienen que llegar al archivo, se hace clasificación y, ent y entonces se va esto, pues requiere realmente de un espacio para poderlo hacer porque de otra manera esa documentación per se perdería y hay que rescatarla, ¿no? Claro, y, y, y esto requiere ciertas también, incluso... Eh, temas hasta de la humedad, ¿no? Que se tiene que cuidar en los espacios donde se preservan este tipo sí, de, sí. de documentos. Sí, que no está duro que conoce mucho de eso, pero sí, ahí, en el, cuando yo fui a Mexicali, que conocí el archivo histórico donde estaba él, tenían inclusive, pues, ahí un cuarto frío, tienen que tener, este, cuidar la, la humedad para que los documentos no se vayan a deteriorar, etcétera, ¿no? Sí, y si me permites acotar, este, bueno, aquí, Horacio González Moncada, presidente del Seminario de Historia de Baja California, eh... Eberto eberto tiene muy clara esta esta historia, ¿no? Desde el año, si no si no estoy mal, 2005 se comenzó este esfuerzo para para crear e instalar el archivo histórico en este sitio, ¿no? Eh, escuchaba a principios de año a una funcionaria municipal hablar muy muy oranda diciendo, pues que había sido que la gente de Sedatú estaba sorprendida, Sedatú, esta instancia federal, quién es la que financiaba los proyectos, estaba, estaba muy, muy sorprendido porque eh, o sea, había sido fácil el, el, el, la salida de los locatarios, pero esa, esa salida fácil, estamos hablando de más de 15 años, ¿no? O sea, todo, todo un proceso que inició este, con, a través de, de, de, de, de, de, de Eberto, eh, en, ese, en ese entonces, eh, corrígeme Eberto, eras, eras, eras cronista de la ciudad y, y, y director de cultura. Pero bueno, Estaba como director de la Casa de la Cultura en el 2005, entonces escribí un artículo en el periódico invitando a, a saber quién quería este, jalar conmigo para, para, la, para fundar el archivo histórico para Ensenada. Por la siguiente razón, a mí me parece un absurdo que siendo Ensenada la ciudad más antigua del estado, no tenía archivo histórico. Mexicali tiene archivo histórico estatal, archivo histórico municipal, Tijuana tiene su archivo histórico y pues muy bien montados y el Senado, siendo la ciudad más antigua con esa carga histórica que tiene todo, pues carecía totalmente de, este, de, de archivo histórico, entonces lo único que el municipio en la época de Mancillas nos ayudó fue en darnos el espacio, lo acondicionaron ellos y este, pero toda la documentación, fotografías, etcétera, etcétera, pues ha sido puesto por la comunidad, no por el gobierno. El gobierno nada más dio la estructura. Uy. Así es. Y, y bueno, pues desde, desde, desde hace más de casi 16 años se, se vino trabajando en esto. En, en, este, en este tiempo hubo historias de, de proyectos fallidos. ¿Y a qué me refiero? En la administración de, de, de, del malogrado, digo, por, lo, por el estatus que guarda ahora, eh, Gilberto Hirata, se habían destinado, se habían conseguido otros recursos federales también para, para in, invertirse en el sitio y se fueron al hoyo negro que ha sido esa, esa administración, cerca de 4 millones de pesos, nada comparado con los recursos que se están invirtiendo ahorita, y pues se, o, o, eh, algunos, algunos regidores en administraciones anteriores eh, tuvieron a bien apoyar, porque también, tristemente, el Instituto de Cultura Municipal, del cual depende el, el, el archivo histórico, pues tiene un, uno de los presupuestos más eh, magros, por no decir escasos. De, todo, de toda la administración municipal, ¿no? Entonces, es, es sorprendente que, que haya esto, y pues ahora que se, que se consigue esta, esta, esta bolsa interesante para invertir en el sitio, pues se desplaza, o sentimos, y creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos esa, esa opinión, a, a reserva de que cada quien lo exprese debido a voz, pero pues eh, se desplaza esta visión que se tenía en el sitio, ¿no? Una visión de crear un, un centro cultural, histórico, ¿no? Pues por la preeminencia como, como todo lo, lo, lo presentó, ¿no? Claro. Eh, Inclusive, ah, Ricardo, si me permites, sí, eh, cuando vi allí, eh, eh, si tú te das cuenta, ahí en lo que la, la imagen ¿Qué? que presentaste... ¿Las pongo otra vez? Si ¿Dónde, gusta? Sí, donde ah, está qué, el por archivo, por ejemplo, ah, en el pasillo hay pura ventana. Hay pura ventana. ¿Esa, esa es no, la que se ve? Arriba, como el otro. Ah, es el segundo piso. Este es, el, es la imagen del segundo piso aquí. Bueno, si, si este es el archivo, suponiendo ese que está allí, está lleno de, de... toda la gente que va a hacer un trabajo de investigación o lo que sea, va a estar ahí como, como si lo estuvieran exhibiendo. Ahí está, ahí, ahí está, ahí es. ahí es, no, como libros. Ahí okay, les... pues, sí, este, entonces, digamos, un archivo, pues no debe estar como en un aparador, es para que los que están trabajando ahí, pues tienen mucho elementos de distracción afuera, ¿no? Claro, ese, y, y también el tema de la luz, ¿no? Y Así la es. seguridad, me imagino, también. Y, y sobre, seguridad... so, sobre todo la seguridad, ¿no? Eh, sí. te, te, tenemos en, en, en nuestro grupo, y, y, y probablemente está aquí presente en la sala, pues alguien que se conoce acerca de la industria gastronómica, ¿no? Y una pregunta tan sencilla, ¿cómo, cómo hacer para conciliar lo que significa una cocina, grasa, este, residuos, el riesgo, el riesgo, como menciona la seguridad? Y, y, lo, y lo que se resguarda en el archivo, o sea, eh, no no es compatible, no no es compatible y no es, no es una negación nada más porque alguna vez lo expresé en, en radio y, y el, el, el, el encargado de los proyectos decía que no, pues que iban a ser cocinas bien montadas. No, una cocina bien montada para un archivo le significa pues el riesgo por las cuestiones de, de, de incendios y demás, y a su vez para la conservación de los materiales. Claro. Hay, hay una cuestión que quiero mencionar antes de que alguno de mis compañeros aquí en el foro también co comente otro, otros temas relativos. Desde el año 2018 hay una ley general de archivos. Esta ley general de archivos, lo que pretende a nivel nacional, pues es homogenizar los criterios de conservación, de catalogación y, y, y diversos aspectos técnicos. ¿no? Y pues Baja California para variar estamos atrasados ya Tres años este, no se ha implementado en su totalidad ni a nivel estatal ni municipal. Y pues al hacer al archivo, y como presumimos se ha visto en los diversos eh, renders del proyecto, pues se está compactando, reduciendo. En lugar de que, de, que, de que el archivo tenga un área de desarrollo en la cual pueda crecer, crecer más, pues bajo este esquema y, y bajo el proyecto y la preponderancia que le están dando el económico, pues presumimos que se está reduciendo y compactando, ¿no? Parece así como, como los espacios que le dejaban a los nativos en Estados Unidos, ¿no? <ríe> y que nomás para cumplir con el requisito, te dejo ahí este cuadrito y ahí te vas a, a desenvolver, ahí está el archivo y lo demás va a ser para otras cosas. Pues sí, aunque también esa historia se repitió aquí con los nativos, en eh, los pueblos nativos, eh, Ricardo, no solo sí. en Estados Unidos, tristemente. Ah, También aquí, es, es verdad. Y pero también ahí se ve el, el, lo que le están quitando al edificio, ¿qué va a quedar del original y qué va a quedar de lo nuevo también? no sé, en cuestiones arquitectónicas, eh, qué Julio. se debe respetar y qué no, etcétera, ¿no? Aquí también estaría interesante el, una visión de alguien que, que sepa del, del tema arquitectónico. Eh, Julio Salinas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Julio? ¿Qué eh, tal? Buenas noches, este, soy Julio Salinas, arquitecto de profesión y presidente del Patronato del Centro Histórico de Ensenada. Eh, en este caso, eh, como bien este... Me estaba esperando para el último, en la cuestión de, de la opinión que están dando mis compañeros, porque precisamente yo quería retomar la parte, precisamente, uno, desde la, de la situación del edificio, en cuanto a en temas jurídicos, el patronato del Centro Histórico, eh, se hizo la solicitud, eh, la petición, al, a lo que viene siendo el, eh, el Instituto de Cultura de Baja California, eh, ahora Secretaría de Cultura, este, en el 2019 se, se solicitó la declaratoria, como bien decía eh, Berto y Horacio, en, en dos aspectos. Uno es en el sitio, como un hecho importante, ya que de ahí se, se le da los orígenes al, al, al primer asentamiento urbano o humano del, del lugar, lo que viene siendo la calle Tercera y Gastelum. Y la otra es la declaratoria de, del edificio como patrimonio arquitectónico de este patrimonio artístico, eh, empezando por ahí, eh, de acuerdo a la, a, la, a, la ley de este, a la ley de patrimonio del Estado, donde precisamente, uno, es el, el edificio como estructura original, ¿verdad? Obviamente, eh, nosotros desde hace varios años, también, este, en apoyo de la academia para evaluar la estructura del edificio, este, pues sí tenía o tiene daños importantes en la, sobre todo en la losa en la losa que hoy ya está demolida, ¿no? En eh, la, en la petición de la, de la declaratoria, nosotros, este, también hicimos una petición adicional que es el uso, eh, como una declaratoria, aparte de la declaratoria como patrimonio arquitectónico, también se debe dar un uso, y en ese uso, como bien hizo comentarios Horacio, es la parte de un uso cultural, un uso para la comunidad, para los ciudadanos, para los encenadenses, ya que eh, tenemos carencia de, de ese tipo de espacios, en el, en, sobre todo para, para llegar a las comunidades periféricas que, que tenemos en la ciudad. Eh, cabe hacer mención que ese lugar, antes de la pandemia, los fines de semana, teníamos una población que llegaba aproximadamente a través del transporte público, para bien o para mal, de 60 mil habitantes. Entonces, eh, es un área de oportunidad, el área de, de, del, del archivo histórico como un centro cultural, y que tuviese el, el, el archivo histórico como tal, con, todos sus, su, con todas sus áreas que, que debe de contener un archivo como el, el reservorio, el área de, de de, de resguardo lo que viene siendo la hemeroteca este, todos esos espacios que merecen un, un lugar este, bien y pensando un crecimiento a futuro en ese sentido este, nosotros también hemos hecho hincapié en ese, en, ese, en, en ese aspecto en la parte de la arquitectura eh, si bien este, eh, ha, ha resurgido mi nombre por ahí si ustedes lo han escuchado en, en que estoy de acuerdo en, en, en ese proyecto y realmente yo les, les hago mención que sí fui invitado a la presentación de los proyectos por el arquitecto este, contratado por la SEDATU y por, el, por la autoridad, por el gobierno municipal, estando ahí el, este, el, los, los encargados del proyecto de infraestructura este, y también el alcalde y la coordinación de gabinetes. En ese, en ese momento, nosotros les hicimos hincapié que no podía ser compatible un uso, precisamente un uso de comida con, con lo que es el archivo histórico, además que se le estaba relegando a un espacio este, en una segunda planta. Eh, nosotros creemos que ese proyecto o esa parte del archivo histórico debe estar de una, de una manera accesible y, y franca, Hacia, hacia la comunidad y a los investigadores y, y a todo lo que tiene que ver con la operación del Archivo Histórico. Eh, además, de que, de que sí se tiene que este, mantener, si no tenemos el original en su totalidad, del edificio, sí mantener su estructura original y hacer una subestructura, así le llamamos nosotros en, en, el, en el ámbito de la construcción, donde nos apoyamos de una estructura adicional o que refuerce los elementos arquitectónicos principales del edificio. Perdón. Y este, también, además, eh, eh, la parte, la parte este, integral de accesibilidad y movilidad que ellos comentaron en su momento que sí se iba a tocar hasta el momento, hasta ahorita, no hemos tenido nosotros a bien el proyecto ejecutivo o la, o, o la propuesta original o la que se está construyendo, vaya, hasta este momento. O sea, el patronato del centro histórico ha solicitado la información este, y no, no, no ha sido entregada. Entonces, eh, lo que sí nosotros creemos que, que, que debe ir a DOC o, el, perdón, el, el, la, la propuesta de rehabilitación del edificio y sea una parte más integral, no estamos ajenos a que exista el comercio, porque puede ser una manera también de apoyo al edificio. Pero pensando en esa imagen que estás colocando, colocar estructura de madera en un archivo histórico, pues tiene sus riesgos. Entonces, sí, si este, por ejemplo, ¿no? en zonas abiertas, en áreas de restaurantes, donde pues, realmente no es compatible el uso para nuestro, para, para nuestro criterio, y el análisis de, de, de los espacios culturales, este, creemos que, que nos está dando la integración en cuestiones de imagen a, a cómo es la zona de origen de la primera estructura urbana de nuestro, de nuestro, de nuestro centro histórico. Esto, esto para mí, y viéndolo desde un punto de vista, y no quiere decir que, que esté mal para, para, para algunos colegas, es, es hacer la reinterpretación industrial de la, de, de la ciudad de Ensenada. Este, un ejemplo, les puedo dar lo que está sucediendo en la Plaza Santo Tomás. Ahí, pues, su origen es industrial y en este caso, pues, es, es, es totalmente lo opuesto, ¿no? Hay sucesos históricos que, que realmente nos llevan a otra, a otra vocación. Entonces, eh, pues, si quieren, le paro ahí. Si hay alguna pregunta, pues, con mucho gusto la respondo, ¿no? Ah, pues básicamente eh, eh, a, a como se escucha, parece como que nada más los, se lo llevaban para tomarse la foto, ¿no? Y decir que estuvieron ahí, pero eh, de, de hecho, desde lo que es el diseño, estas maquetas que estamos viendo, estas maquetas le, la que estamos mostrando, las, las envió el gobierno municipal eh, en un comunicado donde están anunciando justamente estas, estas remodelaciones o cambios que se le están haciendo al edificio eh, donde, donde se albergaría el archivo histórico, pero pues ya se, se pagaron, o sea, alguien las diseñó, alguien las trabajó, y ese trabajo pagado, pues debió haber sido eh, discutido ampliamente antes de que se hiciese, ¿no? Claro. Eh, y luego también está el, el otro tema, eh, me gustaría brincarme un tantito al tema de lo del Parque Revolución, eh, porque justamente eh, nos quedamos mucho, muchos encenadenses, así como que ah, le dieron en la torre al kiosco del, del Parque Revolución, eh, era un, era un kiosco, pues, histórico, hay, hay, este, imágenes de personajes muy importantes en, que pasaron por la historia de Baja California y, y ensenada ahí frente a ese kiosco, ¿no? Y le, le preguntamos al alcalde, me gustaría replicar nuevamente el audio de la respuesta que dio el alcalde en torno al tema del kiosco del Parque Revolución, justamente, y haciendo referencia a lo que menciona Julio Salinas, de que eh, te están usando, Julio, como aval, aval de, de, de lo que se está haciendo allá, ¿no? Era, vamos a escuchar tantito. Última pregunta rápido, el parque Revolución hay preocupación de los historiadores que no se respetó la identidad y la historia de la zona al, de, al demoler el kiosco Bueno pues hicieron comités se hicieron asambleas ciudadanas y todas las consultas para que todos participaran, ahí estuvo el presidente del patronato del Centro Histórico, el, el arquitecto Julio Salinas, y ellos opinaron y todo eso, y aprobaron, se hicieron asambleas públicas ciudadanas para que la gente opinara, y se dio un determinado tiempo, entonces eso es lo que aprobó la mayoría de la ciudadanía. Bueno, pues ahí está, dice que se hicieron asambleas públicas ciudadanas, y, y Julio, que también estuvo ahí avalando el, el, lo que se está haciendo. ¿Cómo la ven? Pues le doy la palabra primero a Arnulfo para que nos <ríe> hable un poquito de, del parque. ¿verdad? Sí. Y ya después este, entramos en tema. Muy bien, perfecto. Adelante, Arnulfo Estrada, si se pueden autopresentar, se lo agradeceríamos. Muy amable, Julio. Arnulfo Estrada Ramírez, cronista oficial del Senado de hace tres años. Eh, a, antes de dedicar al tema este del parque de revolución, me gustaría abordar un poco más en el, en el archivo histórico, que para mí es el de la esquina más de más historia de Baja California. ¿Por qué? Eh, por varias razones. Eh, fue la primera casa eh, habitada por una familia mencionada. Eh, por cierto, fue habitada originalmente por Francisco Javier Castellón y Salvador Ruiz desde octubre de 1824. Eh, durante casi 30 años estuvieron en paz hasta que llega un invasor norteamericano llamado William Walker un 29 de noviembre de 1853, y, y, y toma posición de la casa, convirtiéndola en un fuerte, para de, de ahí tomar posición eh, eh, en un futuro de Baja California, Sonora y parte de Chihuahua, incluso parte de Chihuahua también. Eh, este eh, este ese lugar, ese lugar se defendió precisamente a México, y fue el, el único que podría ser con categoría de héroe, Antonio Mariano Meléndrez, en realidad se llamó Juan Antonio María Meléndez Eseña. Él bueno. combate a este extranjero que venía bien armado, en comparación con los locales y, y lo, lo, lo combate allí en, en esa zona. Y, y lo vaya hasta que finalmente logra expulsarlo del país. Pues él, él llega aquí en Senada en noviembre del 53, pero ya para mayo logra expulsar a este tipo a los Estados Unidos. Y, y este William Walker no era un, un personaje cualquiera, era un personaje. Que, muy preparado, era abogado, era periodista, y muy sagaz. Entonces, eh, eh, es un sitio sumamente histórico que incluso yo propongo, le propuse al presidente municipal que llevara este sitio, el nombre de Juan Antonio María Meléndez de Seña. y le a, a ese personaje. Eh, una segunda familia eh, toma posesión de ese lugar precisamente, es el viernes del primer habitante de ese lugar, Pedro Gasteron Duarte y María Luisa Gasteron Ruiz, que es hija de, de Francisco Javier Gasteron. Es la segunda familia que, que, que vive en Senada en ese tiempo. Le toca a Pedro Gasteron precisamente vender, vender la propiedad a, a un representante de una compañía que ya, ya, ya tenía propuesto de, de comprar toda la parte de Baja California, la parte norte. Maximiliano Versteyn, que es agente de la, de la compañía eh, mexicana. Eh, él él, él, él le, le vende el terreno a Versteyn en 150 pesos en noviembre de 1885 Entonces, es, es a ser propietarios de esa esquina tan famosa. Y a la vez... Eh, eh, eh, eh, Bernstein eh, pasa eh, a la compañía inglesa eh, el, el terreno en 1889, bueno, eh, esa es la historia, eh, esa, esa parte, pero, pero viene la parte ya de gobierno, es más o menos en 1890, eh, ya el gobierno eh, forma parte de esa esquina, ya toma parte, ya tiene algunas oficinas, aunque hay muy pocas personas en esa parte, eh, lo que sí se sabe con certeza es que el primer palacio municipal, como bien lo menciona eberto eh, se inaugura un 21 de septiembre de 1907, pero nada más tiene una, una, no tiene todavía eh, en ese tiempo la Torre Famosa, que, hizo, eh, que fue muy eh, vistosa en ese tiempo, y se reinaugura en 1910 y 14 de, de septiembre, precisamente para conmemorar el primer centenario de la independencia de México. Eh, allí eh, funciona hasta 18, 1945, se quema, por cierto una madrugada del 20 de septiembre de ese año. Eh, un, durante más o menos un año permanece el, el espacio ahí solo, pero se decide hacer bien el, el mercado municipal Público de Ensenada, precisamente se empieza en el 46 y se termina en 1947. Eh, es hasta ahí donde ese edificio permaneció sin ser tocado de una manera importante en su estructura hasta estos meses que, que empezaron a modificarse. Eso es un, es un, un, un eh, pasaje muy rápido de la historia de ese lugar. Eh, no, no quisiera hablar por cuestión del tiempo. Pero ahora sí, pasamos al Parque de Revolución. El Parque de Revolución más o menos eh, tiene la misma fecha eh, histórica que, que, el, que el archivo histórico es, o esa esquina es, es mercado público. Eh, tal vez un poquito antes, unos dos o un tres años antes, se adquiere esa, esa, ese lugar donde está actualmente el Parque de Revolución. En 1886, ya aparece un plano eh, hecho por Teófilo Mazac de la ciudad, pero la plaza no era ese sitio original, originalmente se llamó Plaza Arangel, y la Plaza Arangel estaba entre tercera y cuarta y Ruiz, hacia, la, hacia la, lo que es ahora la siguiente calle de, de, de arriba de, de la Ruiz. Eh, bueno, sería esa manzana la, la que se la que era originalmente la plaza Ángel, pero se empieza a notificar es, es, esa, esa cuadra y se decide pasar el, una nueva ubicación de la plaza pública en 1887 y a partir de ahí es, es el que, donde se ubica el parque Acuación, que originalmente se llamó eh, parque Porfirio Díaz, ya para 1890 ya tenía los que el parque Porfirio Díaz eh, un nombre que, que permanece durante algunas décadas todavía. Eh, hay algunas fotografías que todavía, de 1924-25, todavía se, aparece como un parque por filo días. Se supone que en el 30, alrededor del 30, 1930, 40, se hace ya popular y cambia el nombre ya como Parque de Revolución. Pero ese, ese parque sufre algunas remodelaciones antes que esta. Que es mucho más profunda que las anteriores eh, la primera remodelación eh, ocurre en 1849 en 1949, octubre y, y ahí sí se, se, se cambia de manera importante lo que fue el, el kiosco que, que hay que mencionar que el kiosco más o menos data de, de 1890 más o menos estamos hablando de de, un, de una antigüedad de 130 años un poquito más del kiosco eh, pero sufre una segunda remolación en 1955 aproximadamente no muy claro eso eh, junto con, con, el, con esa remolación del de, de, de, de, kiosco también se cambian en esa misma década se cambian las bancas que eran de madera ya estaban muy deterioradas las bancas originales se cambian por, por bancas de, de granito ya más duraderas creo que todavía podía una o dos todavía en recurso de esa época pero viene una tercera remodelación también importante y sucede este, en la etapa del presidente municipal de eh, Mancillas. Eh, eso sucede en el 2007. Es la última re remodelación que se hace el parque, se, le, se le hicieron algunas mejoras importantes, pero eh, aún, si, aún siendo la remodelación del parque, del de, de, de Kiosco, eh, no fue tan profunda como la que se está haciendo actualmente. Entonces, esta incluso eh, cambia totalmente la figura de, del kiosco. Creo que, que ahí sí yo lo veo como un atentado. Y, y también debo aclarar que en la declaración que escuché hace rato eh, el presidente municipal no se nos convocó, eh, no es cierto. Eh, tenía que haber convocado al consejo de provincias y yo presidente. En ningún momento se, se, se le convocó. Incluso cuando se presentó el proyecto, en febrero, en eh, de, de, de, de la regulación del, del archivo histórico, yo le, le, le entregué en sus manos un documento donde hacía algunas propuestas. Y, y entre las propuestas que yo le hice al presidente municipal, que por cierto no tomó en cuenta ninguna de ellas, eh, es que eh, el lugar tuviera un un fin más que comercial, como es lo que está haciendo actualmente, cultural e histórico. Y le hice unas propuestas precisamente para que tuviera ese fin. Y todo eso lo sigo pensando que debe tener todavía eh, ese, ese uso, ese espacio, por lo, por lo que representa históricamente para, para el Senado y para Baja California, incluso para México, porque es un espacio que debe tener renombre nacional por lo que representa, porque ahí se, se defendió México de una manera muy importante se hubiera perdido mucho territorio, si no se expulsa a ese, a, a ese invasor, ¿Verdad? Entonces, pues, eh, pues, ese, es una pena que, que no se nos haya convocado eh, en mi calidad de economista Oficial de Ensenada, yo tengo la facultad eh, y la obligación de defender espacios públicos y, ¿Verdad? Por ellos, entonces, lo voy a seguir haciendo eh, en uno y en otro caso, tanto el Parque de Revolución como como el archivo histórico, como el espacio histórico, y, y por, por qué no la, la plaza cívica que, que desde el punto de vista no tenía eh, no, no, no tenía por qué verse modificado una no manera tan importante cuando era una plaza eh, pública muy visitada, bonita este, no requería eh, el, el, el, los arreglos que se están haciendo tan profundos ¿no? desde el punto de vista entonces eh, creo que eh, hubieran sido un importante ahorro económico si, si se hubiera, eh, en lugar de, de remodelarlo, restaurarlo. Podrían haber restaurado el parque de evolución con el diseño original, sin, con mucho menos costo. Lo mismo en paz, cívica, no me y, tanto. Y no se diga al archivo histórico. El archivo histórico debió de verse respetado en su plano eh, como exmercado público. Se puede comentar que ese espacio se defendió eh, por los ciudadanos, que de, de todos lo conocemos bien, para que no se derribara y, y creo que eh, después de, de haber luchado algunos años por expulsar a los comerciantes que estaban ahí, este, volver a lo mismo, creo que, que es una, eh, pues, una ironía, ¿verdad? Gracias a un comerciante... Que, que resistió, que se paró el señor Monzol, el cerrajero no se derribó ese edificio creo que eso fue una parte muy importante y de alguna manera se rescató pero, pero se rescató para qué eh, estaba siendo modificado una, eh, lo he estado fotografiando y, y se, se ha estado modificando de una manera importante verdad? creo que, que no, no está correcto lo que está haciendo ¿Y a qué se deberá esta falta de acercamiento hacia hacia los historiadores, en este caso ya vimos, y lo pongo de ejemplo, porque fue un caso muy claro el tema de lo de Playa Hermosa que lo hemos repetido varias veces eh, que no se consultaron a los especialistas en el en, en tema de dunas y, y de la playa, y viene Profepa y cancela porque el mismo, la misma ciudadanía protestó, pero si no hubiera protestado ahí estarían ya todavía continuando con la construcción de las pistas de patinaje ahí en Playa Hermosa, que quién sabe si sigan todavía después eh, pero en este caso tampoco está con, con, consultando a quienes saben justamente, Arnulfo, y ustedes este, pues están hasta con nombramiento y toda la cosa. Pues, eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, por qué hacen esto de, de esta manera? Se supone que ya deberíamos estar en un punto en el que no deberían existir este tipo de, de, de eh, pues, comunicación no correcta o no sé cómo le podemos decir. ¿En dónde radica o cuál es su opinión respecto a esto? Y no sé si alguien más de los que están presentes desea opinar en, en bueno, relación al tema. Bueno, ahí sí, si me permite, Ricardo y compañeros, eh, en diciembre pasado, eh, la, el Consejo del, del Instituto Municipal de Cultura sesionó uh, para cerrar año. En este consejo están representados organismos civiles, organismos de gobierno, tanto estatales como municipales, eh, y, y el cuerpo de regidores. Hay representantes de los regidores, principalmente de la Comisión de Cultura, y en este espacio eh, eh, manifesté pues, nuestro interés que como consejo, cuando ya se habían presentado de forma pública y nos enterábamos por los medios, pues que, que había estas propuestas de proyectos, pues este, eh, asenté ahí en, en, en la minuta de esta última reunión del año, pues que se nos presentara al Consejo qué proyecto había relacionado al exmercado y, y, y por ende eh, eh, que afectara al archivo, ¿no? Al ser parte del listo municipal, y pues quedó nada más así asentado en actas, ¿no? Y se supone, bueno, no se supone, el presidente municipal es parte de este Consejo. Eh, nunca nunca lo hemos visto por cierto en estos en estos años de, de su gestión eh, y se, se manifestó eso hasta ahí hasta ahí quedó después por diversos medios tratamos de hacer contacto con él, nos, eh, lo digo a nombre del Seminario de Historia, pues para conocer de forma directa estos proyectos y pues nunca nunca obtuvimos respuesta. Debo decir, a razón de la verdad que el regidor Adolfo Muñoz Benítez, quien es el presidente de la Comisión de Infraestructura, sí nos presentó los proyectos de forma muy general, pero ya estos matices, de estas preocupaciones las expresamos, pero pues él no, no era la instancia porque finalmente no no es quien está ejecutando los proyectos, ¿no? Entonces, todo ha sido básicamente lo que hemos lo que hemos visto a través de, de los medios, de los medios de comunicación, lo que han ido presentando y no ha habido esta oportunidad. No creo que es una cuestión de voluntad, porque el, el, el alcalde sí, sí conoce muy bien y, y, y, ha, y ha nombrado a las instituciones, digo, como en el caso del Patronato del centro histórico, como presentadas en el audio. Eh, que se mencionaba el, el, el nombre de Julio y, de, y del patronato en nuestro caso del seminario también decía que se nos había consultado pues que, que, o sea no no quiero entablar una polémica decir que no los demuestre pero eh, ellos saben bien atendiendo la verdad que en el caso del seminario nunca se nos convocó y pues y en el caso por ejemplo de Arnulfo eh, porque lo hemos comentado eh, lo invitaron alguna vez y Arnulfo sabemos que manifestó sus estas mismas este opiniones que ha vertido en este espacio no entonces Insisto, creo que es una, es una cuestión de voluntad. Una voluntad y una cierta imposición, en cierto modo, también. Eberto, eh, si, ah, permita, Eberto, el micrófono, si lo activa, por favor. Eh, a mí lo que me preocupa, eh, francamente, es ver, eh, este, por ejemplo, ellos tienen pensado terminar en septiembre, eh, lo, lo que es este la remodelación del edificio donde estaba estaba el mercado público ya para septiembre en la plaza cívica y en el parque bueno la plaza cívica no no está dentro del ámbito del centro histórico pero finalmente lo están modificando y este y por lo que respecta al parque pues también el parque inclusive el kiosco era un kiosco con influencia francesa, el bueno, el, sal, el arquitecto mejor que yo. Y, y se, el, este el kiosco que se acaba de tumbar en la década de los 50, fue que lo. Que, pero en belleza, pues no llegaba el primero ni de chiste, ¿no? Y este. Pero pues aquí el asunto, yo veo dos aspectos. Uno, el hecho de que se lleven obras sin consultar a los especialistas. Y, y este. Y dos, que pues ya la hora va tan adelantada que, que no sé si estamos reaccionando ya, ya tarde. Y tres, eh, de presentar un panorama, porque no, no tienen ni la idea, el arquitecto lo tiene muy claro. Creo que el 30%, no sé qué cantidad de, de edificios o se han tumbado aquí en Ensenada. Ya ven ustedes el edificio de. De, llamado como el nopal que estaba entre donde convergían la, la Rayers y la Ruiz de la noche a la mañana desapareció, este, bueno, se, se tumbó el edificio está como menciona este José Luis Fernández, esta iglesia de Nazareno que estaba en la calle 11, en la, en la calle 11 y Ruiz de la noche a la mañana también, lo, lo, lo. entonces pues sí, sí requiere digo, no sé si estamos quizás reaccionando ya tarde porque como ahorita francamente hay todo el respaldo de la parte del Estado y la parte de la federación, de donde vienen los recursos, pues ahorita francamente eh, nosotros eh, vamos a protestar, pero con una, una situación eh, de debilidad frente a ellos, sinceramente, porque él no está solo, tiene todo el respaldo inclusive de la federación para lo que está haciendo, pero nosotros también quizás deberíamos de, si vamos a normar un criterio, pues tendríamos que tener también el respaldo de la ciudadanía de ensenada y para esto se requiere pues tener nosotros mismos una inteligente estrategia de comunicación porque si vamos realmente a, a presentar un comentario y ahí se queda encerrado en ese, en ese salón nada más no trasciende la de la, la comunidad de Ensenada no se entera y entonces no tenemos este quien nos apoye en esto no claro eh, eh, la información sobre todo, ¿no? La población respaldaría eh, en base a, a la información que tienen, ¿no? Si, si, si se les pinta, por ejemplo, como lo que estamos viendo, se ve muy bonito, ¿no? Es, ah, qué bonito se ve con, con ladrillo y toda la cosa y sí, plantitas claro. y demás. Pero, sí. pero hay algo detrás justamente que es lo, lo, el tema de los, detalles finos, los detalles finos. Eh, sí. ¿sí? Perdón, y, y en esos detalles finos, o sea, tampoco quisiera dejar la impresión de que estamos en contra, ¿no? De, de la, de la eh, restauración, como se mencionaba, ¿no? O sea, creemos ah. que era muy necesaria desde sí. hace varios años, ¿no? Pero, sí. eh, como tú dices, lo, los puntos finos me dicho las formas, ¿no? Eh, hay una sí. máxima en la política que dice la forma es fondo. Sí, y así pues, es. En esta cuestión, eh, este, el punto es, pues, es que, no, que, no, que no se consultó y no se socializó, aunque, uh -huh. aunque la, la, el ayuntamiento... Te lo sintetizó su ejercicio, pero pues creemos que no, que no fue en la, la manera adecuada, ¿no? En redes sociales, cuando se empezaron a hacer las obras, mucha gente manifestaba su, su preocupación por el, por, el, por el parque, evocaban sus recuerdos y demás. A lo mejor el proyecto tenía que haber, tenía que precisamente haber incorporado todas estas visiones, ¿no? De, de, de la gente al ser el, el parque, pues el, el primer sitio eh, de este espacio recreativo para la ciudadanía, pues reflejar esta historia, ¿no? Como ya se ha mencionado Aquí en este. En este Así es. Sí, sí. Y, y, y ahí hay, hay un aspecto y ahí no sé, Ian, si te gustaría participar porque el eh, no, no es exclusivo de este gobierno. El aspecto de, de que, que no se siguen los los los las mismas reglas que el mismo gobierno tiene. O sea, el mismo gobierno no sigue las reglas que él mismo puso eh, a la hora de hacer diferentes obras. Eh, ahorita hay una polémica también creo que en el tema de de una de una este planta que quieren poner ahí de de, de cultivo de peces, de acuacultura ahí en la zona cerca de San Miguel, me parece que no coincide con los usos de suelo, algo así. Eh, finalmente se brincan pues estos procesos legales, pero en el caso de, este, de temas como lo que mencionaba Berto, un poco tarde la reacción, porque pues ya se tumbó el kiosco, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo lo vas a, a volver a hacer y cómo estaba? ¿O, o qué pasa en, en términos legales? ¿Algo se puede hacer o, o es ¿Qué procede ahí? Y... Ahora sí que es caso por caso, ¿no? Y también uh -huh. hay, este, tengo una pregunta también porque digo, este, A ver sí si que soy un poco ajeno de este tema. ¿Hay una declaratoria que pertenecen, por ejemplo, al edificio de archivo histórico eh, como patrimonio del Estado o del municipio en de Ensenada? ¿O está fuera del patrimonio? Porque estaba viendo aquí un inventario y pues no aparece, pues ni siquiera ni las Tres Cabezas ni el Parque Revolución, sí. eh, no hay ninguna declaratoria. Es que en la parte, bueno, no sé si tú lo quieres explicar Horacio. No, adelante o... Julio, adelante. Ok, este, bueno, la, la, la cuestión es que efectivamente este, no, existe, no existe una declaratoria tal cual. Eh, pero sí existe la solicitud por la que ya pasó por, a través, como bien decía Horacio, eh, la, la solicitud que hizo el, el patronato del Centro Histórico, eh, hizo la solicitud para la declaratoria de, de lo que viene siendo el sitio y el edificio del exmercado municipal, donde ya pasó todo el proceso de revisión aquí con el comité este, del Consejo Municipal del Patrimonio, eh, que bien comentaba Horacio pasó por todo ese proceso, se presentó ante el Consejo Estatal de Patrimonio Cultural del Estado de Baja California, se, se pasó también ese proceso y le debo pasó porque es, un, es una situación de que tienes que demostrar el, el valor de ese, de ese edificio o ese, de ese sitio objeto bien inmueble eh, hasta inclusive la parte intangible, ¿no? Entonces todo eso sí pasó, nada más que la situación es que no se mandó ese consejo, y te estoy hablando antes de que saliera la, la, este, la administración pasada, que saliera en la publicación de la declaratoria de este sitio. Entonces se dejó en el, haz de cuenta que se dejó en el escritorio para que a través de, de, de la Secretaría este, de Gobierno, General de Gobierno, a través del jurídico, se mandara hacia se mandara y se ordenara a través del de, de gobernador para la, de, ah, para en la publicación en el periódico oficial del estado, eso es lo que está ahora, en el 2007 nosotros, del 30 de noviembre del 2007, tenemos una declaratoria municipal del centro histórico que esa área de, este, está delimitada este, lo que viene siendo la Virgilio Uribe bajas al, a lo que viene siendo el bulevar este, Lázaro Cárdenas subes por toda la que es la parte de la Miramar, este toma o toca todo lo que es el centro, el distrito urbano cultural del de Santo Tomás, que son dos cuadras, y luego de ahí subes, subes por la calle séptima y rematas otra vez con el, con el, con la Rayerson, la avenida Rayerson. Este, en este caso, este, la, esta declaratoria es municipal, está en el proceso nosotros este, a finales, perdón, a principios del año pasado, hicimos, hicimos la, la petición hicimos la petición para y la solicitud, perdón, para la declaratoria del Centro Histórico de Ensenada, a través de, de lo que viene siendo nosotros como patronato, hicimos, ingresamos esa petición, no se nos ha dado respuesta ya con esta nueva administración y en el cual eh, eh, eh, tenemos que en el, en el periódico oficial del estado, eh, precisamente la, la figura del Consejo Estatal de el Patrimonio Cultural en, el, en la ley este establece y hace una una descripción de los edificios susceptibles a declaratoria donde este nosotros como consejo hablando de la, este, está conformado por el gobierno municipal por eh, representantes de, de, de de la comunidad como en este caso el seminario de historia o, o nosotros como, patrio, como patronato y también una parte ciudadana entonces todo este, todo este, este consejo municipal eh, revisa esos listados y le da el visto bueno para que el gobierno del estado los, los publique en el, en el periódico oficial del estado y así a su vez pues son, son este edificios que de todas maneras aunque no estén declarados están en un listado y tú tienes que tomarlos en cuenta para si vas a hacer una intervención una actuación en el mismo no eso claro. es lo que en lo general no sé si te aclaré ya sí sí está bastante pues y, está y, y, delicado perdón. el tema porque hasta pues ahora sí que este proyecto del municipio pues Debieron de ver los consultados y pues digo, el tema de seguridad por lo que estoy viendo en las imágenes, pues sí es preocupante, ¿no? Este, el hecho de que esté tan abierto el espacio, que sea de madera, este, pues digo, cada rato hay viento de santana, hay incendios en la ciudad y pues si estamos cuidando algo pues que es totalmente histórico y objetos que pues son de bastante valor para el municipio y para la historia de Baja California, pues ahora sí que es este, ese tema creo que lo deben de cuidar sí. y debe ser tomado en cuenta. Además, Jean, respecto al parque, el parque también está en ese, en esa, en ese sentido como, como bien susceptible a ser declarado como patrimonio, o sea, también ten, tendría que tener esa protección, entonces aquí claro. creo que el, el actor que está saliendo también a, a relucir y que, y que tendría una, una opinión, pues es, es la Secretaría de Cultura, quien, que como eh, Julio lo mencionaba, pues es quien la encargada a nivel estatal de, del Consejo del Patrimonio Cultural, quien es quien es quien Otorga estas características de ser eh, bien, eh, bien susceptible y en su momento ya patrimonio del Estado, entonces también aquí creo que sería el otro actor interesado y que, eh, que en estas discusiones pues no, no ha aparecido. Entonces creo yo que es cuestión de, de apelar precisamente a la, a la Secretaría de Cultura y saber, saber su opinión respecto a... A estos sitios, ¿no? Actualmente, eh, com, como parte de esta protección que tienen como patrimonio cultural del Estado, aquí en la ciudad tenemos eh, Bodega Santo Tomás eh, y, el, y el Centro Cultural Riviera, ¿no? Son los dos ejemplos de patrimonio cultural que se protegen bajo esta ley, pero como bien explicaba Julio, pues también el ser ya considerado eh, susceptible, como es en el caso de, de, del, del exmercado municipal, pues debió, debió haberse eh, apelado a esta, esta ley, pero pues bueno, si, si estamos viendo el ejemplo que en proyectos similares. Bueno, digo, los proyectos bajo edad como, como mencionaba Ricardo, el caso de Playa Hermosa, pues que puede esperar esto bajo esta condición de, de susceptible, ¿no? Se antoja frágil y pues eh, en la práctica está resultando que, pues, que no se respetó tampoco. Sí, y me teniendo otra cuestionante, en el sentido de que si hay una remodelación total, por ejemplo, en el Parque Revolución, que es, pues, eh, retiraron el kiosco, ¿no? Este, por lo que estoy viendo, ¿no? Eh, si hacen una remodelación total del Parque Revolución, eh, ¿Puede afectar de alguna manera el proceso de, de la declaratoria? ¿O es el simple hecho del espacio? Bueno, este, no como comentario, este, originalmente era un este, jardín botánico. ¿Mm? Jardín botánico y se trajeron precisamente árboles de distintas partes del mundo. El, el que queda allí está, es el, de, el famoso árbol de corcho, que está cerca del Monumento a la Madre. Y, este, y ahorita, pues ya me di cuenta, pasé ayer y divisé que están ya haciendo el nuevo kiosco. Más no sé si estén en ese kiosco, lo desconocemos desde el punto de vista arquitectónico, qué estilo va a tener, si como el original, que sería muy bueno en todo caso, pero no sabemos, se le digo, que, qué tipo de kiosco va, si se va a pegar un poquito a lo que había allí, ¿verdad? Es un misterio. O sea. Este... Pues sí. Aludiendo, perdón, aludiendo a la, a la parte del Parque Revolución, eh, eh, también hemos, en nuestras conferencias que hemos tenido, con, que nos han acompañado este, maestros o académicos de la UABC, han hecho análisis y diagnósticos sobre el paisaje o la vegetación en el entorno urbano del Centro Histórico. Se, se ha hecho una, un, precisamente un inventario de lo que tenemos en, en, el, en la zona centro este, y pues obviamente el, el Parque Revolución es, un, es un, un sitio importante aparte de, de como bien dice Berto de, del origen y, y de las cuestiones de, de como jardín botánico y todavía hay algunos elementos eh, también existe un, un plano de 1949 cuando se llevó a cabo este, un censo y un levantamiento de la estructura original de, de, de la época cuando se sufrió precisamente la remodelación de ese, de ese parque a raíz de, de, de su, pues esas actuaciones, como bien dijo Arnulfo. Entonces, eh, ese, ese, en esa parte de la vegetación, tiene que ver mucho también la, la, la fauna que tenemos en torno a la, a la flora que existe actualmente en, en, ese, en, ese, en ese parque. Además que ha sido como parte del, de la ruta o de la, de las, de la parte del, del, de la ruta de, la, de, la, de las aves o de la, la, de la fauna que viaja desde Canadá hasta, hasta la parte sur de, del municipio. Entonces es un, es un, es un sitio de escala este, y que precisamente en una primera remodelación que hubo en 2007, 2005, por ahí, pues a, a, se agarraban cazando compostas. La, las aves, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de, del desconocimiento tanto ambiental como la estructura original del, del, del parque. Eh, se le hizo mención también en su momento al, al arquitecto proyectista o al que representaba al proyectista, este, que precisamente se debía mantener su estructura original, esa, esa traza, porque realmente eh, a raíz del Jardín Botánico, pues surgió esta traza que, que conocemos actualmente y que, y que realmente es la que debemos de conservar. Este, en esa imagen que están mostrando, precisamente es un, es un plano original de 1949 que les comentaba, donde está el censo de la vegetación de la flora y de lo, precisamente de esa este, traza neocolonial, ¿no? Muy, muy influenciada precisamente por Porfirio y por la revolución, pero realmente este, es lo que tenemos, ¿no? Eh, no está todo, bueno, ahora hay que ver cómo sí, porque también hay cuestiones antropogénicas, hablando de la, de la parte social que ha, que ha ocurrido en el Parque de Revolución, como este, la, las áreas de las comidas, las áreas de, de, las, de, las, de las personas de la tercera edad que que ya se ha hecho un hito en el lugar para celebrar este o o precisamente hacer un, un núcleo de recreación y eh, como algo como como análisis el Parque Revolución ha tenido una una una dinámica social muy importante este a través de los años al menos en mi ejercicio profesional eh, eh, se ha tenido que las familias que viven en las en las zonas periféricas de la ciudad este esas familias eh, eh, hacen sus recorridos o llegan con el transporte público que converge que ya sabemos en la sexta y de ahí hacen sus compras van a, a, un, centro, a un tianguis que ahora se llama centro comercial del parque luego el parque revolución entonces se hace una, una cuestión de, de, de los cines del, de las compras de la familia entonces el, el, la parte medular de, de ese parque es importante ahora eh, se preguntaba este, Ian, que si afectaba la parte histórica sí afecta porque realmente si sí, este somos somos el único municipio que tenemos de origen nuestra tasa urbana original que se que desde que se recuerda desde 1882 86 hasta la fecha y ya modificarla y convertirla en una famosa plaza de músico, no quiere decir que nosotros estemos negados al espacio público, pero hay que, hay que ser congruentes y hay que, eh, hay que ser... Este, eh, eh, poner eh, acentos pues de tal manera que, que la calle sexta está por... porque es la calle sexta, ¿no? Entonces el, el, el monumento a la madre, aunque es de 1965, si no me corrigen, también ya ahorita ahorita ya es ya podemos decir que es susceptible a declaratoria está, está la logia masónica está el, el cineanza que ya también desgraciadamente ya sufrió cambios pero es de es de también data de con esas fechas y, eh, y entonces para nosotros modificar la traza urbana es importante que precisamente la sigamos conservando puede convertirse en espacio público no lo digo que no pero que, que tenga esas características que se definan y que en nuestros recorridos el ciudadano en lo identifique como es la traza original que, que tenemos de, de precisamente cuando vino la compañía inglesa o la, o la antigua compañía americana. ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante defender este, esa parte de, del origen de nuestra ciudad. ¿no? Sí. sí, bueno, pues, perdón Ricardo. Sí. Com complementando, Ricardo, Jan, este, y siguiendo lo que decía tanto Julio como Arnulfo este, y Eberto, el, el sitio del parque, pues hay evidencias desde, desde finales del siglo XIX. Entonces, cuando hablamos de siglo XIX hacia atrás, es ya entonces eh, instancia, instancia federal la que debe proteger. En este caso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que si bien desde 1986, cuando surge en su catálogo de, de, de bienes muebles, eh, históricos lo, lo tiene identificado, pero también eh, eh, no, no, vaya, no se dio este reconocimiento, ¿no? O sea, de, de facto los hechos históricos y la evidencia sabemos que sí, del siglo XIX, pero eh, eh, digamos que el, el INA no, no lo ha protegido, no, no por falta de información, o sea, está, está bien documentado esta cuestión, entonces también, también sería cuestión de apelar, de apelar a, a la protección federal en cuanto al sitio de, de, del parque, ¿no? Y, y ya pues en extenso también al exmercado, a la narración que hizo Arnulfo y Eberto, ¿no? Pues de, de significación histórica que tiene, que tienen este sitio del exmercado y no se diga el parque, ¿no? Además de todos los servicios ambientales que enumeró Julio, ¿no? Entonces, son, es, nos demuestra la importancia donde confluyen los dos patrimonios, ¿no? Patrimonio natural y cultural. Bueno, pues como lo están planteando, no queda ni la menor duda de la importancia de, de poder estar vinculados justamente los historiadores en este tipo de de actividades de, de remodelaciones o, o cambios en, en el escenario. Lo que mencionaba Alberto del, del, del originalmente el, el Parque Revolución plas, planteado como un, un jardín botánico, no podemos decir que no, está, no, no, está, no es una muy buena idea porque no, no sé si ustedes han ido al Parque Bal, Balboa en San Diego. Es un, tiene un jardín botánico increíble, ¿no? Y, y es parte de, es, la, es uno de los principales atractivos del Balboa Park en San Diego. Las plantas, las en, plantas. En, en, Enrique Curtaje, ¿te puede contar algo que se relaciona ahí con el Parque Balboa y, y el Parque Revolución? Adelante, Enrique. Ah, Enrique, adelante. Bueno, no, buenas noches. Buenas noches. El, el árbol de, que está ahí es de la misma edad, y mismo donativo que el que está en el Parque Balboa. En el Parque Balboa no te dejan acercarte al árbol a menos de 60 pies a la redonda. No tiene nada arriba del sistema radicular aquí le hicieron unos baños arriba del sistema radicular, ya los tumbaron dijeron que para retirarlos, pero ese aula es bastante único y hay otro más joven que vino después pero te acuerdas de que muchos, eh, muchos de ahí vinieron de Filipinas y ahí llegaban a Filipinas por los que se llama el barrio de las Filipinas entonces eh, tiene mucho valor yo no veo cómo cómo se, se atrevió eh, Armando López ¿Verdad? Hacer esto eh, Digo, nos no maneja con frivolidad Esa es la verdad, la palabra es frivolidad Es cosa, ¿no? Pero no, Nunca había hecho Haber tocado ni, en, ni el mercado Y haberlo tocado El parque el, el, el, el, el revolución Con especialistas Y hay gente de muy enojado por, por las cosas como lo están haciendo Como por fin Rosiñol y algunos que desgraciadamente de, pues, no están aquí en este momento. ¿no? Eh, pero por, por otro lado, Enrique, de, de, destaca mucho Armando ya eh, su pertenencia a Ensenada, ¿no? na, na, Su familia, que es de Ensenadense. Pues tu familia en Ensenadense no, no le están diciendo lo que, que el darle en la torre así al, al Parque Revolución eh, tiene, tiene efectos. ¿O qué es lo que pasa? Pues, balcanizó Ensenada. Le dimos a administrar un territorio de 54 mil kilómetros cuadrados y nos devuelve con 23 mil. Ahí va luchando un número, ¿verdad? Por eso, en recorrido le llamamos López de Santana, Armando López de Santana, ¿verdad? Porque cuando te manejas con frivolidad, es lo que pasa. Bueno, y, y retomando lo, lo, lo del parque, sin duda, precisamente por, por esa... Eh, identidad o, o apela o cuando el, el, el alcalde apela precisamente a su, a su interés y gusto por la historia pues eh, era la oportunidad de mostrarlo con, con, con el acercamiento ¿no? Sí. Eh, insisto, ¿no? aquí a los personajes que estamos aquí, no, no, no o sea, sabe, sabe identificarnos por las organizaciones a las que pertenecemos eh, lo, cono, lo conocemos de tiempo, entonces esta, esta, eh, estas formas de hacerlo, insisto, no fueron las correctas los fondos, qué bueno que se lograron, es una inversión sin duda pues que va a marcar una diferencia, pero pues qué, qué lástima que no, que no se nos permitió acompañarlo, y, y además no, no solo por las organizaciones, sino en sí por la, por la comunidad, una verdadera consulta, ¿no? y si, si la mayoría eh, de una forma adecuada hubiese sido consultada, pues sería otra de las circunstancias, a lo mejor no, no tendría caso esta discusión que tenemos aquí, pero pues, pues no, o sea, eh, tanto diversos medios de comunicación, como las redes sociales, pues la gente se manifestó en cuanto al parque, en cuanto al exmercado también, entonces, pues eso es, es lo que, digamos, sería el meollo del asunto. Sí, y, y hay, hay un elemento, no sé si, si entra en juego este elemento, el hecho de, de los recursos federales, sabemos más o menos cómo funciona, ¿no? De que te dicen, aquí tengo este paquete para que lo apliques y gástatelo, ¿sí? Y a, mándame un proyecto y te mando el dinero, ¿no? Este Y de hola, sacas del cajón, a ver qué proyecto, o ármame uno en Express y, y se lo entregas al gobierno federal, te manda el recurso y ahora le construyelo. ¿Tendrá algo que ver ahí? Es, es, ese, ¿Esa de que gástate el dinero antes de que se acabe el recurso? ¿O, o, o eh, ¿qué, qué otra perspectiva tienen ustedes de todo esto? El dinero llega etiquetado, esta obra que tú solicitas. Todo esto, que lo de que, que, que muchas veces no es lo que ocupa, o es hasta de mal gusto. No se sé ahorita que, cómo vaya a estar la remodelación también del bulevar del costero, ¿verdad? Pero alguien sabe cómo va a quedar eso. No estaba feo, era cosa de retocarlo. Ah, no, lo están remodelando todo. Con tal de usar un dinero y de gastar, y no quiero pensar más, más mal de con tal de que las mochadas, que algo me, me va a quedar de de lo que consiga de México, ¿verdad? Pero habían, habían todas en las las colonias eh, abandonadas, la periferia abandonadas, ¿verdad? De, en cuanto a seguridad e eh, infraestructura, todo. Y se puso, a, se, se puso a embellecer lo que no necesitaba tocar, ¿verdad? Se puso a embellecer, a gastar porque pues así es, repito, es su doblidad. Muy bien. Sí, pues digo, así ya empezaron a remodelar sin hacer las consultas debidas, eh, sin fijarse en los detalles que pues, se deben de, de tomar en cuenta. Pues digo, yo hice con el parque de polución, el archivo histórico, las tres cabezas. Eh, no quiero pensar lo que puedan hacer con la estatua tara que también este, pues, es otro eh, So, so más re, in... reciente relativo, pero ahí va ya encaminado sí. también, ¿no? Parte de nuestra, de nuestra ciudad. sí Bueno, ahí es otra, otra historia interesante que tiene que ver con usurpación de espacios públicos, una calle, ¿no? Este, que pudo haber sido parte de, de ese complejo del parque, pero bueno, eso, eso es eso otro, y foro. Y eso sí. de... eso, otro foro. Y ese tema político también. Es otro foro y otra administración. Y otra administración. Sí, otra administración? No. sí adelante, Berto. No, estaba, digo, es, eh... Yo creo que hay que seguir andando sobre este asunto, pero lo que sí considero que sería interesante, no sé qué piensen ustedes, que pudiéramos elaborar un documento firmado por todos, eh, con toda la representatividad que se tiene, un documento muy respetuoso, desde luego. Este, reconociendo su voluntad por hacer algo, ya sabes que tienes que, estoy aquí en confianza, tienes que dorarle un poquito la píldora, ¿no? Pero sí dejar el... En blanco y negro, un documento donde estamos haciendo sentir lo que, lo que sugeriríamos, porque nos ha preocupado cómo en Senado en, en años pasados, pues no se ha respetado y han desaparecido pues, realmente edificios, etc. Que quede ese, ese documento, se le mande a él el, el documento, y este, de, que lo tenemos de recibido, y a ver si nos da a través de pues, este, una forma oficial una respuesta al respecto a ver qué es la respuesta que nos da a través de un documento también y tener tanto el documento que nosotros mandamos con lo que pensamos al respecto, a ver qué respuesta nos da para tener eso, porque sería el, el, un, un, un documento que sería sumamente pues, importante, eh, porque si en un momento da pues la ciudadanía este, de hacer llegar, eh, conforme vaya presentándose el, el asunto ¿no? como bien decía Horacio y estoy 100% de acuerdo con él no se trata de polemizar no se trata de vivir, se trata realmente con, con la idea realmente de ser solidarios y aportar ¿verdad? Sí. Y, y no se aporta nada más con decir, mira aquí estoy parado junto a ti, ¿no? y externar lo que pensamos muy respetuosamente y que siempre con el espíritu de que, de que él se sume a esto como en senadense, ¿no? Por supuesto, de eso se trata, ¿no? De, de, de que pues saber los motivos originales reales de por qué se están haciendo las cosas como se están haciendo, si la perspectiva de los que conocen del tema es otra. Eh, ¿Por qué no hay ese acercamiento, vaya? Eh, es fácil, como decía Horacio, ¿no? Él nos conoce casi todo, cada uno de nosotros eh, el alcalde, ¿no? Pero mira, quien estuvo 15 años en el ámbito político, este, allí en las, las administraciones y todo. Pues algo aprendes, ¿no? Por más burro que seas. Y estás en las entrañas del medio y sabes cómo piensan y sabes cómo son. Aquí estoy en cortito hablando, ¿no? Sí. Nada más el, el, politico, el político tiene una, una psicología muy propia, ¿verdad? Más que quedar bien con el pueblo, que les interesa es quedar bien con otras instancias más arriba gubernamentales. Esa es la realidad. No tienen, lógicamente, no podemos esperar que porque nos conozca tenga la misma semi sensibilidad, perdónenme que lo diga, de nosotros que estamos aquí reunidos preocupados por esta situación. Este y, y Ahí le está llamando el alcalde. ¿Qué quieres? No, hay que me contestar allá. Este, entonces, este francamente, tienen buena voluntad, pero les gana. Mira, hay un argumento que él va a manejar y, y, y, y el, la población lo va a ver muy bien. Va a decir, oye, si desde 1945 o cuando desapareció en la década de los 60 el mercado público, no se ha hecho nada con el edificio. Y ahora nosotros sí estamos viniendo aquí a presentarles un proyecto muy bonito a los ensenadenses. Pero la gente de momento va a decir, pues tiene razón este. Si sí, de, de, de, de la década de los 60 a la fecha, estamos de cuántos años hablando, de otros 60, no han hecho nada con el edificio. Y ahora vienen estos y por primera vez vienen a, a hacer algo al respecto, pues eso a los ojos de la, de, de la población. Que acuérdense por otra parte que Ensenada es una ciudad joven y que realmente los ensenadenses somos los menos. Llega la mayor cantidad de gente de la población, es gente de, de afuera. Por eso una de las labores que queríamos hacer en el archivo, como también lo hace el seminario, es precisamente estas conferencias, este, hablar de nuestras raíces, eh, a darle a, la, a conocer las, las, las, las que caminando el centro, que hace el patronato también, ¿para qué? Para ir dando a conocer a los encenadenses eh, la historia de encenar, porque acuérdense que dice el dicho, no se, no se ama lo que no se conoce, y para darle ese sentido de pertenencia también, de identidad a los ensenadenses, Esa es la labor que tenemos nosotros, que estamos en este medio cultural histórico, ¿no? Eso es lo que, lo que nos motiva, todo eso. La labor sí. del cronista, no se diga también. Entonces, este, lamentablemente, en el ámbito de, de, de la política, pues, ellos traen otras preocupaciones, otros intereses. Por ejemplo, en el caso del archivo. Como el archivo no es un edificio, Valga la expresión, como lo es el Riviera, que tuvo una estructura muy bonita, lo que ustedes quieran, desde el punto de vista arquitectónico, pero es intangible que hay en el archivo histórico, no lo entienden, no lo entienden bien bien, la trascendencia que tiene eso. Adelante. La que Conservarlo Ahora, apropiadamente. antes Julio. Sí, este, yo eh, regresando un poquito a la pregunta de cómo, lo que hacía Ricardo, cómo llegaban los recursos para este tipo de proyectos. Bueno, este, pues sí hay un proceso, la verdad, sobre esto este, se basa en programas que ya tiene inscritos la federación y a su vez el estado y el municipio. ¿no? En este caso, eh, salió un excedente o salió una, una, una participación en un programa de mejoramiento urbano. Que, que hubo excedentes en el en, en las arcas este de, del gobierno federal y entonces sacó una promoción para a apoyar a si no me recuerdo creo que eran 50 ayuntamientos o municipios de, de, de la república mexicana en este caso este ensenada salió salió este con este ahora sí que en, la, en esta lista eh, a su vez, este, se, se pide, precisamente se les pide a los ayuntamientos, a los estados y ayuntamientos que presenten lo que tú bien comentabas, Ricardo, de, de un, una propuesta, un proyecto. Se supone que el proyecto debe ser un proyecto ejecutivo comple completo, porque ya ahorita las reglas de operación de la, de la Secretaría de Hacienda ya no te permite esos antes hacíamos conceptuales, le llamamos nosotros o anteproyectos que nada más se presentaban con una población a beneficiar y, y que el importe del proyecto y ya con eso este, se, le, se bajaba el recurso. Ahora ya la, las reglas de operación han cambiado este, y sí, como fue un programa emergente eh, y fue asignado en este caso al ayuntamiento, entonces, el ayuntamiento se dio a la tarea de presentar las propuestas de lo que creyó que eran los, los proyectos importantes para Ensenada. Eh, en este caso, ignoro, la verdad, ahí sí, hasta ahí me quedo, porque ignoro cómo es que resultan estos proyectos ante la Sedatu y la Sedatu contrata a un arquitecto que es, no es de aquí, no es local, y, y, este, y ese arquitecto con un, con un currículum, la verdad, muy reconocido, un arquitecto que ha hecho mucho por el espacio público este, en toda la República Mexicana y en otras partes, en otros países, pero pues realmente eh, aquí cuando yo tuve la fortuna de platicar con él, pues realmente no conocía este, nuestra, nuestra historia, ¿no? nuestra, nuestros orígenes, que realmente como creen que, porque somos jóvenes de, de origen, pues no tenemos un patrimonio que no lo podamos este, querer o, o hacer ese sentido de pertenencia que dice Berto. Entonces eh, siguiendo con, la, con esa línea este, poniendo y dándole la, la esa, esa eh, ese, ese sentido de, de pues ahora sí que de verdad ¿no? y, de, y de honestidad hacia, hacia este recurso eh, pues debió haber salido la idea o habría salido el concepto del ayuntamiento eso no cabe duda porque de otra manera no hubiera volteado en este caso la sedatu como la parte del que maneja el recurso para poder aportar y hacer estos proyectos la otra este en comentarios así que ha habido en diferentes escenarios se ha dicho que el ayuntamiento no tiene nada que ver que es la federación equivocación. Aquí es un recurso público y es un bien, y el ayuntamiento, desde la, desde, partiendo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo cuarto y quinto, donde dice que este, el, el ayuntamiento, los ayuntamientos son los únicos que le dan el destino y el uso y destino a su territorio. Entonces, y también habla de los derechos, hablando como el derecho humano a un espacio público, un derecho humano a una ciudad este, este, sana. Entonces, por decir algunos aspectos nada más, entonces, eh, en ese sentido, sí hay una corresponsabilidad desde el, desde el ámbito federal, estatal y municipal, eh, que, que, que precisamente por eso nosotros como patronato del centro histórico... Queremos que los ciudadanos exista una cultura, una cultura urbana, una cultura ciudadana de tal manera que también sepamos nosotros los habitantes o, lo, o los ciudadanos que, que este, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones en el espacio público. Entonces, desde ahí yo creo que eh, eso es como una pequeña relatoría en cuanto a cómo se obtienen los recursos, ¿no? Eh, se asignan y, y obviamente si, si, no fuera, si no fuera competencia del, del ayuntamiento, entonces ¿por qué salen con sus discursos? ¿Por qué salen en, en, en diferentes foros que ellos son los representantes de esas inversiones? Entonces, y van ahí, y supervisan y se toman fotos ahí, ¿no? Y todo. Exacto. Entonces, claro más así para no entrar en polémica sí eh, eh, beto araujo lo veo, nomás lo veo siendo que así así que sí a ver si si tiene hola, algún comentario hola, hola beto Ricardo, hola a todos, buenas noches hola comentario vas desde una perspectiva histórica no que, que, eh, creo que esta construcción o la divulgación o más que nada la construcción de esta memoria histórica independientemente si tenemos pocos o muchos años como ciudad desde que se fundó o, es, o ha estado habitada de este no tiene nada que ver con las decisiones que están tomando no creo que creo que yo lo parecía hace un par de semanas hace tres semanas ahí en el seminario de historia de que la historia de este nos esta historia que siempre comunicamos como la que lo que fue lo que fue es que esto fue aquello fue creo que ya hoy en día después de esta coyuntura que estamos viendo en la ciudad con estos proyectos que se tienen Creo que parte de la gente que nos gusta la historia, tenemos afición a la historia o estudiamos historia o tenemos alguna relación con la historia, que todos los seres humanos tenemos relación con la historia, pero de alguna manera hay que comunicárselos, ¿no? Este, ya tendremos que utilizar la frase, lo que es, traerlo al presente para poderlo llevar al futuro y que esta historia y esta memoria histórica que tiene en Senada, tan rica, tan llena de personajes, tan, tan, tan hermosa que es, ¿no? Y la ciudad igual, este deberíamos de llevarla al futuro, o sea, traer al presente y a olvidarnos del fue, porque ya la palabra fue, en estos tiempos modernos de la, de la rapidez, de la comunicación de los jóvenes, ellos ya lo que fue ya no les interesa, a ellos les interesa lo que es y lo que va a venir, y creo que esta perspectiva o esta construcción histórica ya tiene que partir de ahí, y creo que aquí hay grandes personajes, hay gente que ama su tierra, ama su historia, y este, desde esa perspectiva creo que podemos empezar a construir. ¿Por qué? Porque lo hecho, pues esto que están haciendo ahí con el archivo histórico, el, el parque de revolución, pues que no, no, ya no sé qué quede por hacer, ¿no? Yo por cuestiones legales no entiendo, pero me estoy enterando ahorita, afortunadamente. Pero creo que hay que empezar a trabajar en el, en el presente para poderlo llevar al futuro, desde una perspectiva del pasado, ¿no? Pero ya construir de una manera para poder comunicar a la ciudadanía de una manera práctica y clara lo que es la historia, no una manera de divulgarla más sencilla y no meternos tanto en, concepto, en contextos académicos perdón en lo cual son palabras muy rebuscadas que, que la ciudadanía no entiende no y creo que mucha gente lo va a agradecer, creo que por ahí va mi comentario gracias a todos. Muchas gracias eh, había un comentario de Edgar Pavía en, en Facebook, dice, pueden haber restaurantes, áreas comerciales, incluso arquitectura diferente, pero todo eso debe ser relativamente menor. Y pone de ejemplo el Museo de París, el Louvre, pero me parece que todo esto ocupa alrededor del 1% en ese gran museo y archivo parisino, dice. Y sí, pues aquí vemos que está al revés, ¿no? El, el proyecto, al menos en, en la maqueta, le dejan un cubículo para el archivo histórico y lo demás, este restaurantes y no sé qué otras cosas para comercios, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda, el, el, el, como bien señala el, el señor Pavía, el, el problema es aquí la, la dimensión, ¿no? el, el complejo cultural está siendo reducido y lo económico y comercial, que insisto, no, no estamos peleados con eso, o sea, todo todo es compatible, pero pero pues así como se está presentando, no, o sea, no, no, no, no se antoja que se vaya a respetar. Debo hacer una, una mención. Al, es curioso que al norte del arroyo de Ensenada, salvo el archivo histórico, en su momento no, ha, no hay otra infraestructura cultural. Es curioso que casi toda la infraestructura cultural de la ciudad, al, al momento, o sea, siendo que todavía no está terminada esto, está al sur del, del arroyo de Ensenada, ¿no? El Riviera, eh, las bibliotecas eh, Benito Juárez y otra serie de bibliotecas que hay aquí en la, en la zona urbana, pero al norte del arroyo de Ensenada y lo que es la, la, el núcleo de la zona centro o del centro histórico no había. Entonces... De ahí la importancia, pues, de que, este, de que, de que en el exmercado, pues, se convirtiera en eso, en, en, en un núcleo de la vida cultural de, de esa zona de, de, de Ensenada, y por ende también de toda la ciudad, al ser, al ser uno de los motores económicos, curiosamente, ¿no? Ibai, y vaya, y, y, si, y si no nos quedó claro con lo que mencionó Arnulfo, de, de, la, de la historia que tiene ese lugar, uh -huh. creo que es el, el edificio más importante, ¿no? De, de, en, en tema histórico de la ciudad, o si no es uno de los dos, tres principales, ¿no? Sí. Eberto. Sí, mira, en el Museo del Louvre ahí en París, precisamente, está el museo, y este, cuando bajas a la, al área de restaurantes, abajo, está totalmente aislado, respecto, y aquí en este edificio, como tiene un jardín, este, un espacio, este, Abierto, en, medio, ¿no? en medio, pero lógicamente, todo lo que hubiera abajo sube. ¿Me explico? Cosa sí, que no el, sucede. el en de las grasas. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Pues sí, entonces esta, lo, lo que sugiere Alberto, pues tomar eh, cartas en el asunto literal, ¿no? Eh, hacer documentos, peticiones ya formales para que eso no ocurra. ¿Qué, qué otros lugares hay que pudieran eh, irse adelantando como historiadores para identificarlos y, y en su momento protegerlos, que no, que no les estén quizá en este momento o, o, no, o no completamente? Sí. Bueno, no, no sé, mira, a ver qué piensa el arquitecto, me corrija, ¿no? Ahorita en, el, en la administración de Pablo Alejo estuvieron tratando de restaurar el, el cañón de Doña Petra, que es un pulmón de la ciudad, y la idea era poner ahí también este, espacios, este, yo creo que culturales también. No, no sé, no me ha suelto la idea a, a ver si por ahí arquitecto no sé qué piensa al respecto. No pues. Y ahora este, están trabajando en eso, ¿no? Sí. Pero más allá, más allá de eso, yo pienso que también a, a nuestros originarios, ¿no? La, la parte yumana de, de, de aquí de, del territorio creo que también este, lo estamos dejando sí. un poco fuera. Y hay muchos lugares que precisamente tienen que ver con el reconocimiento de, de, de ellos como los primeros habitantes del territorio. Eh, a, por ejemplo, en el caso, como bien comenta Berto, eh, eh, hay, eh, hubo este, vestigios no sé si me conoces Horacio ahí había unos morteros unos morteros de, los, de, de, la, de la parte de, de, de los recorridos que hacían estas personas a través de esas cuencas que se conectan con la parte alta de lo que conocemos arriba Sierra Blanca y entonces bajas por las cuencas iban y llegaban al mar donde, y donde reconocemos con esos concheros, ¿no? con esa parte de actividades este, de, de, de trasiego de, de, de, de la comida que se podía generar ahí y llevarla a sus sitios de donde ellos habitaban. Eso es por un lado reconocer estos recorridos como este, así es la, la parte de, de, la, de, la, de, la, de la ruta misional, pues también estas cuencas es importante yo creo que reconocerlas como, como tales, ¿no? Otra, otro aspecto que también, si hablamos del entorno urbano, pues hay varios edificios que tenemos la tarea, este está la corregidora, que ha también sufrido varias modificaciones, afortunadamente el cuerpo principal del edificio todavía prevalece, pero... La, la, la, la, la parte del patrimonio no significa nada más el puro hecho del edificio sino que todo su entorno en este caso así como estamos hablando de exmercado mercado municipal en el estacionamiento del, del, de, la tienda, la, de la tienda de la tienda de autoservicio que está ahí este, de, de, de, este no de, de lo que sea lo que era la dorians antes ah, sí, este, sí. ahí está el, un árbol se sí. dice que era parte de la, de la casa de, de los jardines de, de, la, de la casa sí. de, de Pedro Gastelum. ¿no? Entonces, la, la cuestión aquí, eh, otro, otro, otro significado importante es la, Gaste, la avenida Gastelum como tal. O sea, la avenida Gastelum era la calle principal, de hecho así se llamó, este, donde, donde precisamente ahí es donde se generaba toda la actividad económica, porque era la parte de la, de la entrada ensenada el paseo hidalgo que conocemos como tal, que se va hasta el restaurante y este, lugares, ya ve que pusieron ahí un, un centro de, un salón de eventos que le dio en la torre a la, a toda esa, a, a esa traza original que teníamos de origen, pero eso yo pienso que, que es por desconocimiento, pues no es tanto porque lo quieran hacer, bueno, aparte del interés económico, ¿no? Pero precisamente nosotros es lo que debemos de, de hacer es, comunicarle a la comunidad qué, cuál es nuestro entorno, hablando del patrimonio, qué es lo que tenemos, y, y dentro del patrimonio también hay ciertas maneras de, de las declaratorias, el núcleo el primer núcleo urbano como tal, y luego se van haciendo esos anillos de acuerdo al crecimiento de la ciudad, y esos, y esos anillos o esas áreas secundarias, entre comillas, pues también se le debería dar un reconocimiento porque realmente también a través del tiempo se va haciendo esa parte. Como bien dijo Beto Araujo, se me hace muy bien lo que él comenta, es conocer nuestro pasado, reconocer nuestro presente y construir nuestro futuro. Creo que eso es un, son, son palabras clave y que nosotros en nuestros recorridos que hacemos en el Centro Histórico, se los hacemos ver a las nuevas generaciones que son los que están tomando ahora sí que las riendas de de nuestro de, de nuestra ciudad no entonces en ese sentido sí tenemos un listado de de, de edificios como patrimonio pero también hay que prevalecer nuestras lenguas nuestra identidad nuestro nuestras leyendas urbanas si así lo queremos decir nuestro patrimonio intangible verdad la gastronomía como tal entonces hay una suma de cosas que tenemos que hacer y que tenemos por delante pero también, también, como bien dice también Horacio, no es de estar en contra de la autoridad, sino que es sumarnos y ver cómo sí, sí. podemos avanzar, porque es, no, tampoco nos podemos quedar en la, una laguna y decir, ah, no, esto no se puede hacer, sino que también es ver cómo sí y cómo es que podemos hacer actuaciones y rehabilitaciones urbanas que vayan en pro del, del, del patrimonio, y el beneficio del desarrollo económico yo pienso que eso es por donde debemos de buscar y ya el turismo va a llegar ahí porque se habla mucho del turismo cultural pero turismo cultural es, es vender tu ciudad y tu, tu ciudad debe de prevalecer tu historia en el tema de turismo hay un comentario de Laura dio uno de los principales problemas es que los proyectos propuestos están pensados para atraer turistas para satisfacer sus deseos y necesidades y no están pensados ni proyectados para el uso de los residentes locales. Sí, De hecho, eso, de hecho eso, por eso hice hincapié en eso, que primero el, el diseño de la ciudad es para los habitantes y por eso el, el reconocimiento y, el, y la cultura ciudadana y el, la cultura urbana debe ser hacia nosotros los habitantes. El, el turismo es, es una... Es una es un, es un hecho que se da a través de precisamente cómo somos nuestros pobladores, ¿no? Es como cuando dices tú, eh, cómo tienes tu casa y te diré quién eres, algo así, ¿no? Sí, bueno, claro. Y, y, y justamente esa cuestión, uno, uno de los argumentos que han esgrimido para, para el proyecto, sobre todo el mercado municipal, pues que va a haber productos para, para los turistas. Y sí, pues somos, es una de las vocaciones de la ciudad, pero como, como bien apunta, apunta Laura y Julio, o sea, la importancia de este sitio es primero para los que, los que estamos aquí nacidos y, y no nacidos y, y ya en segundo término lo, lo, los visitantes, ¿no? Pero en este doble discurso manejan que, que sí si para los turistas, que si para la reactivación económica, que, que es muy importante y más en esta, en esta circunstancia. Entonces, es parte de los puntos ahí de los, de los claroscuros, pero que también es parte de... De, del sustento de lo que deben hacer. Estos proyectos de Sedatu no tienen esa, bueno, a lo mejor de, puede ser como una consecuencia que pueda beneficiar la actividad turística, pero Sedatu, su primera función es servir a los habitantes de, de, de una urbe, ¿no? Entonces, aquí es esa es cuestión cómo lo maneja la, la administración municipal. Y a, y a bote. pronto complementando lo que dice Julio, sí, es cierto, hay, en la cuestión del patrimonio cultural intangible, es uno de los retos, eh, se, ha, se, se ha nominado, la mayoría de los eh, objetos han sido edificios o, o, o complejos en todo el estado, en Mexicali, en Tecate, acá en Ensenada, curiosamente, a pesar de digamos, si se permite el término, ser la capital histórica de Baja California, es donde menos tenemos, ¿no? Tijuana y Mexicali tienen mayor número de, de bienes declarados y acá, en, en, en esta ciudad, que, tiene, que es la más antigua del Estado, pues es donde no, no, no lo, hemos, lo hemos logrado, no hemos metido, entonces nos hace falta redoblar sus esfuerzos. Y de pronto menciono un sitio que, que va a cumplir 100 años en 1925, que también es de patrimonio municipal, pero, pero está bajo como dato de una asociación civil es el, el Museo Golbao, no el primer sí. museo del Estado, sí. entonces que, que también valdría la pena, ya de, de cara en esta observación de, de cómo están estos sitios, pues ve, ver en, en qué está, en todo, estado se encuentra, e, insisto, es una acción civil la que lo tienen como dato. Ah, él es la APE, ¿no? La Asociación de la, Exactamente, sí. y, y sí. hace poco estaban, estaban, según tengo entendido, haciéndole ciertos eh, mantenimientos, que esperamos este, pues, haya, haya sido bien, y, y pues para ver, para ver en qué estatus en qué o qué, qué, qué, qué, gra, eh, cómo, qué estado guarda, pero sí este, está a punto de cumplir su centenario y es un sitio que, que debe entrar directo por, por todo lo que significa haber sido el primer museo de, de Baja California. Así es. Quisiera un comentario, si me lo permites, Ricardo, sí, sí. por lo que estaba diciendo el arquitecto hace un momento. Fíjense que ahora que se empezó a, a realizar esto de caminando en senada eh, francamente, a mí me sorprendió ver el interés de la gente que hace el recorrido, que guía la arquitecta Cintia, este, que es el patronato del Centro Histórico, pero a mí me ha llamado la atención, francamente, el interés que pone la gente que, que ca camina encenada con, con ella y con nosotros, ¿no, Julio? Cuando hemos caminado yo de momento sinceramente cuando me ponía a pensar allá en las eh, ciudades antiguas del interior de México ya me Guanajuato, Morelia, lo que ustedes quieran yo decía bueno es lógico pero todo el atractivo que tienen, el cenar que tiene y francamente cuando hicieron ese recorrido caminando en Senada, desde el momento este es que generalmente los ciudadanos vamos como los caballos de carrera no vamos a lo que vamos pero así pero cuando haces el recorrido y te platican del Monumento de Hidalgo y luego que te hablan del edificio donde está el, el INA ahorita, y comienzan a darte y luego este, la, el, donde está el museo, donde era el cuartel de la compañía fija, y comienzas a recorrer, francamente comienzas a tomarle sabor a este, y, y yo veo que la gente le interesa y se emociona, no sé qué piensa el arquitecto sobre esto, ¿no? No es lo que yo he percibido. Sí, este es la, lo, la arquitecta Cintia Castillo, este es la, la encargada de, del proyecto Exacto. cultural Caminar el Centro, en Senada y pues obviamente nosotros somos unos coleros ahí que andamos con ellos pues, este, caminando, pero otro dato que les puedo decir, Ricardo, Jan, a todos de aquí de la mesa, es que caminar la ciudad creo que es una, aparte por salud, creo que es una de las maneras que tú la haces y la haces más vivible y la haces más habitable. Puedes encontrar datos como hay guarniciones de banquetas que se construyeron en 1925, eh, eh, los, los primeros hidrantes que hubo a partir de los 50, eh, había un hidrante, por ejemplo, en la, plaza, en, San, en la Plaza Santo Tomás de 1938, o sea, que, que ya no sirve, ¿no? Pero son muy pequeños objetos que, que son los que hacen una ciudad, ¿no? Y eso es lo que reconoces, cómo amarraban los caballos, cómo los nombres de la ciudad, perdón, de las, de las calles que están en la ciudad. Entonces, todo eso es lo que enriquece y es lo que nosotros estamos ahorita preocupados como, como ciudadanos, como gente de orig originaria de aquí de la ciudad, que queremos dejar como un legado para los ensenadenses y que conozcan. Y por eso estamos trabajando por ellos, como decíamos, independientemente de los beneficios económicos, eh, culturales que tienen hacia afuera, es más hacia adentro lo que nosotros queremos tener, y no nada más tenemos patrimonio urbano, también lo tenemos paisajístico, y que se merecen nuestro reconocimiento, si es aquí en la periferia, o en el entorno a la, a, a la ciudad, pues hablamos de precisamente de lo que conocemos como la cascada, ¿no? El cañón de Doña Petra, o, o la Sierra Blanca, acá en el Valle de Guadalupe, o aquí inclusive en el Cerro de Vigía, que ya le Partimos a la mitad. Entonces, eh, la cuenca de cuatro mil pasos, o sea, eh, San Miguel. Entonces, ya, este, este tipo de cosas son cosas que decimos y no tenemos nada que hacer, pues tenemos mucho que ver, mucho que conocer y, y, el, y, y ahora sí que le podemos dar un, un alto valor agregado a nuestra calidad de vida como el senadense. ¿no? Eso es mi punto de vista. Muy interesante. Y bueno, pues ya para concluir, eh, comentarios finales, eh, ¿qué, ¿qué expectativa tienen de, de estos trabajos? Si creen que de alguna manera se van a poder reencauzar o se van a poder tomar ya en consideración las opiniones de quienes conocen estos temas, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es su perspectiva hacia adelante? Eh, Arnulfo, no sé si quiere comentar algo. Sí, bueno, ustedes escucharon al sí, sí, sí. arquitecto Julio, Mencionar que quien está encargado de la obra, precisamente de restaurar el, el, el, el exmercado público, pues es una persona que no es de nada. Entonces imagínense qué, qué imagen puede tener histórica de, de la ciudad y, y qué va a ser En ese sentido, pues estamos viendo el resultado. Eh, eh, abundando un poquito en lo que por la importancia de estos dos sitios históricos que están en el centro histórico, para qué revolución y el mercado público... Pues, pues cumplen un, una, eh, un rol muy importante social, porque vienen históricamente a la par evolucionando con la, con la ensenada Ahí, eh, sobre todo el parque revolución, pues eh, socialmente ha sido muy importante. Ahí se han hecho carnavales históricos, eh, eh, hubo un, incluso un jardín una, una, un de niños en los 40, después de los 40, de Juan Rousseau. Eh, ahí estuvo eh, es un lugar de, de que se han hecho kermeses, de fiestas del día del niño eh, ahí incluso eh, el kiosco se utilizó como una plataforma para discursos políticos en algún momento eh, hay personajes eh, casi olvidados de Ensenada que son parte de la historia del de Moscú, como la bolera ustedes deben recordar a la bolera la bolera es un personaje increíblemente interesante y muy popular de los 60, 70. La bolera era, un, era la esposa del bolero. Y el bolero eh, fue un personaje que formó parte por lo menos la mitad de la historia del de, de Parque de Revolución. Estuvo goleando en ese lugar más de 60 años hasta que falleció. Entonces, son personajes que, que de repente forman parte del tejido social de Ensenada. Y, de, y se nos olvida todo eso. Eh, eh, ese esa remodelación, sí es cierto, él mencionó que es, turista, es para turistas, exactamente, si usted ve la maqueta o, o las, o, o las manchas que están por ahí, pues es un parque así como parece que, que es para o algo parecido, ¿no? Eh, eh, va a ser muy bonito tal vez, eh, yo no dudo que tampoco sea eh, el caso de, de la Plaza Cívica, eh, un atractivo eh, para turistas, pero en general es donde quedamos. Y también quiero mencionar así brevemente que... Que no es solamente eso eh, lo que forma parte de la historia de Ensenada y que además no lo hemos defendido y cuidado como debe hacer. Están también las playas. Hace unos días eh, ya se mencionó eh, la remoción que estaba haciendo de la playa, quitando el espacio a las dunas tan importantes para, para, para el ecosistema de playas en Ensenada. Eh, bajo eso, yo me vi en la necesidad de, como cronista también, incluir la parte escribí seis artículos sobre la historia de las playas eh, que publiqué en las redes sociales y, y esos artículos eh, no salieron de un día para otro tengo años eh, colectando información años queriendo eh, tener la oportunidad para darlos a conocer finalmente se dio la oportunidad y se publicaron en las redes sociales tienen tienen fotografías y tienen hechos históricos perdimos las playas perdimos varias playas empezando por la históricamente por el sausar Luego, eh, el muelle, cuando se empezó a construir a finales de los 40, eh, fue un gran negocio para una familia, eh, porque ese cerro se utilizó para hacer rellenos de, de una gran parte de las playas municipales de Senada y parte de la playa hermosa. Pero también se, se, se construyeron, eh, eh, se destruyó también playitas, que fue la, la, la, la tercera gran pérdida de las playitas. Pero esa era una playa preciosa, una playa preciosa, muy segura, limpia, que acudíamos a ella en los fines de semana, y era una playa muy segura. En esa playa se perdía la arena en los tiempos de, de otoño invierno, pero pues, se recuperó la, la arena en primavera y verano, es cuando la gente usaba la playa. Nosotros la usábamos cuando éramos estudiantes de San Martín mucho tiempo, y la conocimos bien. Pero luego viene también el relleno de, de, de playa hermosa, que es el más reciente que es a partir del, del Arroyo del Gallo, y está planeado rellenarse un kilómetro al sur, afortunadamente, no había no, no todavía, ah, hay alrededor de 300 metros rellenos. Pero eh, creo que, que esa denuncia social que se hizo, y esos artículos que creo que fueron también oportunos, eh, han servido de base para, para ampliar esto, o defender esto que es de nosotros, ciudadanos, que no somos los políticos los dueños. Eso, eso lo tenemos muy claro. Incluso como cronista, yo tengo la obligación de defenderlos y aportar la información adecuada que, que trato de, de que sea puntual también. Entonces, pues son muchos más espacios. Ya se mencionaron el Museo Golbán, está también por cumplir 100 años el, el Abusarista Progreso, otro edificio que también forma parte de la historia Senado, muy importante socialmente también. Y, y otros como, bueno, el es mucho más, mucho más reciente. Eh, eh, eh, de, de los parques y de, de archivo histórico, o el espacio de archivo histórico. Entonces, hay muchas cosas que hacer. El cañón de la Petra se hizo por pues, allí una construcción eh, con, con fines este, ecologistas, con fines educativos, pero viene otra administración diferente y se olvida y se destruyó ese, ese espacio. Entonces, se vandalizó ese espacio. Es, es triste ver esto. El cañón de la Petra es un, un pulmón, pero también es un sitio histórico, cultural y origen, que dio origen también a, a, a un sitio histórico de los, de los tumiaños, que nos se en tanto Senado. Entonces, hay muchos, eh, hay muchos eh, eh, vestigios arqueológicos en ese lugar que se están perdiendo o se están rellenando con, o, o se están deteriorando con el, con el desagüe de aguas negras que tiene más de 10 años en forma permanente, que ha modificado el espacio histórico y el espacio natural porque... Ha, ha traído plantas que no son nativas y ha ido destruyendo las nativas. Entonces hay muchas cosas que hacer. En ese sentido tenemos que hacer eh, todavía mucho trabajo. Muy Gracias. bien. Eh, ¿Alguien más desea hacer un comentario? Por ahí vimos que encendió su cámara, Juan Carlos. No sé si Juan Carlos quieres comentarnos algo en relación a todo esto, tu perspectiva. ¿Qué tal Ricardo, compañeros? Pues, a uh... Me declaro ignorante totalmente del tema, pero ha sido muy enriquecedor escuchar las opiniones múltiples de los compañeros, de los presentes. Y sí hay algo que quisiera comentar, que de hecho las bases de un espacio público es la convivencia social, la, la identidad del, del lugar donde se encuentran. Y yo creo que es importante, como lo han mencionado varios, el... La opinión pública, la opinión de los pobladores para la regeneración o restauración de estos espacios, ya sea con uno o con otro motivo, pero sí es muy, muy importante la opinión, no nada más tomar, tomar en consideración si se necesita o no se necesita, sino tomar en cuenta la opinión, la opinión de todos. ¿no? Claro. Así muy que bien. Nada. Alguien más desea hacer un último comentario? Bien, si no, pues bueno, con esto cerraremos entonces esta charla muy interesante, con datos eh, muy importantes para que queden registrados justamente en nuestra memoria de la, del valor que tiene el preservar estos espacios físicos que estarían dentro de este núcleo, de estos, lo que mencionaba el arquitecto Julio, de estos anillos, ¿no? Pues eh, justamente en el, en el puro centro de estos anillos, el, el principal es, es donde se están haciendo justamente ahorita estas, estas modificaciones, por ello. Eh, la importancia de, de realizar estas, estos foros, estos espacios y, y plasmar y exponer hacia la comunidad lo que están pensando eh, en este caso, historiadores de Ensenada dando, eh, dejando claro el mensaje de la importancia que tiene el respeto a la memoria histórica, que es justamente el título de esta, de esta charla. Muchas gracias a todos y esperemos que más adelante podamos tener una nueva charla para actualizar, a ver si, si mejoró la cosa o no. <ríe> ya platicaremos después, pero les agradezco mucho. Arquitecto Julio, también le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, justamente por, porque estaba ahí mencionado, ¿no? Con, con la declaración del alcalde. Eh, Ian, gracias. Horacio, muchas gracias por la convocatoria y, y, y el, la charla que tuvimos hoy. Eh, no estamos peleados con el desarrollo, no estamos peleados con, con el tema económico. Nadie, nadie. Simplemente que sean las cosas como se deben de hacer, muy sencillo, somos una ciudad pequeña relativamente comparada con otras y que podemos ponernos de acuerdo, si nos, hasta nos conocemos personalmente, vamos a platicar y ponernos de acuerdo para que se desarrolle de manera armónica la ciudad, ¿no? En todos los ámbitos y, y este, la participación ciudadana es sumamente importante, creo, en esto, que, que haya eh, voces que estén haciendo ver cuando el gobernante, que trae su cabeza en otro rollo, como dice el maestro Eberto, eh, se reencauce, ¿no? Y tome el camino en beneficio a los locales para empezar, ¿no? Gracias. Gracias, y con esto nos despedimos. Hasta luego. Gracias, buenas noches.